años hemos estado desarrollando investigaciones con IBIS desde la revuelta y parte de lo que aprendimos es que cada aborto es un mundo. Muchas veces los feminismos hacemos formulaciones que parecen un tanto universalistas en relación a esta decisión en particular y desde la revuelta en estas investigaciones hemos aprendido justamente eso que nos gusta formular como cada aborto es un mundo. Hay tantos motivos para llevar adelante esta decisión como, como tantas ambivalencias también y muchas veces eh, es una decisión cargada de culpa. Entonces aprendimos que para generar acompañamientos de aborto en segundo trimestre parte de lo que hay que hacer es dar al ojo a esos motivos, escuchar, desarrollar lo que llamamos una pedagogía de la escucha para entender de esa experiencia fundamentalmente. Y lo otro que quiero decir es que aprendimos que un aborto seguro no es solamente el aborto que no deja consecuencias físicas, no deja secuelas en la salud reproductiva, en la salud de esa persona que aborta. Un aborto seguro es mucho más que eso, es el aborto que... Cuando se transita por un aborto seguro, es el aborto que no trajo estigmas, que no trajo culpabilización, que no trajo objeciones a esa decisión. Me parece a mí que estas investigaciones también nos permitieron armar como una especie de círculos virtuosos, ¿no? entre organizaciones que investigan, que están muy preocupadas por garantizar argumentos que cambien la manera que tenemos de pensar sobre los abortos en segundo trimestre de gestación. Así que, realizar estas investigaciones es parte de un proceso político, de una decisión política que puede traer mayor calidad al proceso de aborto. ¿Sobre qué cosas tenemos que seguir investigando?